En hiperlimpieza contamos con un catálogo de guantes desechables de látex de diferentes densidades, aptos para hospitales, clínicas dentales, industria alimentaria, talleres mecánicos y construcción. El látex es un material natural que se caracteriza por su gran elasticidad, adaptabilidad y resistencia. En primer lugar, disponemos de guantes blancos de látex con polvo, cómodos y con puños ribeteados para asegurar su sujeción. Están disponibles en varias tallas y se recomiendan para centros sanitarios. Para los casos de alérgicos al polvo, contamos con guantes blancos sin polvo, uniformes e igualmente con ribetes para que no se enrollen. Recomendados para la industria alimentaria y disponibles también en varias tallas. También podrá encontrar guantes azules sin polvo que poseen una mayor resistencia, de densidad más alta y disponibles en diferentes tallas, aptos para sectores donde se necesite una mayor protección. Nuestros guantes negros de látex sin polvo tienen una gran resistencia y adaptabilidad. Son suaves, poseen ribetes en los puños y son idóneos para operarios, microinformática o construcción. Disponibles en diferentes tallas. Finalmente podrá encontrar guantes fabricados en polietileno, un tipo de plástico resistente, aptos para gasolineras y autoservicios, así como un amplio catálogo de dispensadores de acero para uno más estuches, de varios tamaños y colores.